¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de La Voz del Pueblo MX. Me da mucho gusto, como siempre, saludar a Néstor Velázquez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Hola, Francesco. ¿Qué tal? Muy buen momento del día en el que estén viendo este video. Y Desde luego nosotros pues, estamos en el mismo espacio-tiempo. Y pues muy buenas noches, Francesco. ¿Qué tal? Estamos aquí de nuevo en esta edición informativa y que será como instru instructiva, ilustrativa de la voz del pueblo donde ya sabemos que no pueden faltar nuestras bebidas señor señora señorita dama caballero niños no niños no niños no, Maravilloso. Eh, Maravilloso. no. pueden tomar ya su bebida su bebida su cerveza su, ven, su vinito para relajarse y todo porque queremos que nos acompañen a este viaje tecnológico que tenemos aquí en la emisión de la voz del pueblo porque se viene un tema pues un tema que ha sido como Podría considerarse muy como de moda, muy moderno, pero vamos a ver que se remonta a los principios de la era industrial. Así es, el día de hoy vamos a hablar de los hackers. No traje los efectos, pero bueno, vamos a darle un aplauso a los hackers. Que ahorita están convocando supuestamente a gente a hackear a, hackear a los rusos. Que pues, realmente, pues eh, yo creo que estarían por ahí presentarse, pre presentándose a la convocatoria muy poca gente, ¿no? Porque eh, realmente, ¿qué se necesita, amigos, para ser un hacker, un verdadero hacker? Hay algunos, algunos eh, muy novatos que le llaman lammers, que básicamente son aquellas personas, no necesariamente jóvenes, pueden ser también personas mayores. Pueden ser personas eh, que a lo mejor son fantasiosas en cierto sentido. Estos eh, Lammers, pues son aquellos que más bien piensan que por saber eh, que las computadoras tienen un IP y le digas que ya sabes su IP a tu amigo o a cualquier persona, ya puedes hackearlo, ¿no? pero no, no es así. Hay un mundo detrás de esto y lo vamos a estar viendo más adelante. Al respecto de esta situación Que bueno realmente ha traído bastantes eh, pros y contras A la humanidad en específico Aquí va, eh, como siempre, mi querido Néstor A darnos el marco histórico de esto que le llamamos el hacking Adelante Néstor Así es, el hacking en realidad eh, Ya el hacker como tal es una persona con muchísimo conocimiento de algo ¿De dónde viene la palabra hacker? Bueno, vamos a remontarnos a la era de la Revolución Industrial. Cuando empieza el cambio entre los procesos artesanales, los procesos que eran a mano de crear cosas, crear un zapato, crear lo que fuera y que se hacía a mano, y si empieza el cambio con la Revolución Industrial, pues mucha gente empieza a perder empleo. ¿Qué pasa? Pues de, de una maquila que hacía 10 camisas entre 5 empleados, pues de repente llega una máquina y fabrica 100 camisas con un empleado o con 3 a lo mucho y despiden a dos personas, ¿no? En ese momento pues empieza a haber esta necesidad de las empresas, de las industrias por tener pues personal calificado en el manejo de las máquinas y no solo en el manejo sino también en el mantenimiento conforme esto va avanzando, pues qué pasaba, ¿no? Muchas veces llegaba el que daba el mantenimiento, arreglaba la máquina cuando se atoraba lo que fuera y había nunca falta, nunca falta ese cuate que nomás está ahí viendo, ¿no? Está, así, así, está tratando de ver cómo el especialista arreglaba la máquina, ¿no? Y muchas veces hay un viejo dicho que dice que es una anécdota, ¿no? Muy común en el mundo del, del trabajo. Llega un mecánico, observa algo que está descompuesto, lo ve de un lado, lo ve del otro, piensa, se rasca tantito, toma un martillo, le pega y el dispositivo empieza a funcionar, lo que fuera, ¿no? Y cobra 10 mil pesos, ¿no? Y ya digo, ¿pero por qué 10 mil pesos si solamente le pegó un martillo? Sí, claro, mire, ahí está la factura. Por pegarle al martillo, cinco pesos. Pero por saber... Perdón, por pegarle al tornillo con el martillo, cinco pesos. Pero por saber a qué, mar, a qué tornillo pegarle... Y por saber a qué, este, con qué intensidad pegarle... Pues son los otros nueve mil novecientos pesos. Entonces, estos especialistas pues llegaban y hacían su trabajo. Pero aquel que les ponía atención a lo que estaban haciendo con el cambio... Pues muchas veces estaba preparado, ¿no? Y cuando llegaba este momento en el que la máquina se descomponía pues este cuate llegaba y, y entre que sabía o entre que se había fijado y no sé qué hacía un, un hack o sea del golpe daba un golpecillo o sea la palabra hack pues es, viene de, de, del golpe del inglés británico que es como pegar así como un hack no del inglés británico entonces de repente estos personajes que pasaban de la maquila estaban en la maquila todo el día y de repente se atoraba la maquila empezaron como a ascender ...como el hacker, este hacker que de repente la, la máquina no funcionaba, no tenía, este, no tenía el desempeño esperado... ...consumía demasiado combustible, llámale al hacker y el hacker llegaba y componía la, la, la maquila... ...y bueno, estamos hablando que en aquella época pues lo mejor era que no los despidieran, no que guardaran su empleo... ...pero después poco a poco pues en el resto de las industrias se iban como compartiendo este conocimiento ah pues pégale aquí pégale acá pégale acá y durante mucho tiempo podemos ahora imaginar nosotros que la palabra hacker pues está como como de moda no que, que, que nos puede traer nos nos remonta a algo moderno y moderno entre comillas no porque estamos hablando que por ahí de los 70 s más o menos empieza esta onda del hacking ya a nivel informático a nivel electrónico cómo empieza a surgir bueno cuando uno de los empleados que estaban ahí, este, en, en, en los laboratorios Verbo y, y en la telefonía y todo eso se da cuenta que se pasa de las llamadas del disco este que le hacemos al tono, el tono es que ahora le picamos un botoncito y suena. Se da cuenta que puede replicar con un con un papel celofán y puede replicar los tonos. Y puede empezar a hacer llamadas de larga distancia gratis. En ese momento, pues surge lo que vendría siendo el primer hacker, digamos, informático moderno. ¿Por qué? Porque pasa de una parte digital ahora y empieza a hackear. Y en ese momento se brinca todos los pulsos digitales. Y en ese momento tenemos el primer hacker moderno. Estos cuates pues, tenían apodos: el Capitán Crunch y todos ellos, ¿no? Y sí, efectivamente son de la era de Silicon Valley, todo ese despertar informático, todo ese despertar revolucionario de lo que conocemos en la era moderna con las computadoras y todo eso, pues todos estos grupos se compartían información, por eso digo, el hacker en sí, el concepto del hacker, primero debe de englobar una, una cantidad de conocimiento bárbara, prácticamente absurda, de lo que se va a dedicar, vamos, yo no podría ser un hacker automotriz, porque no tengo ni idea de cómo funcionaría un automóvil, ¿no? Pero a lo mejor el vecino, el compadre si el Siete Tuercas o el Siete Pilas que ve tu carro y dice Ah, mira, jálale aquí, muévele allá y arma una banda con un cinturón y de repente, pum, vale, ya echo a andar un Zuru 92 Él podría ser un hacker por sus conocimientos en, en automotriz, o sea, todos los motores y cómo funciona y todo eso y lo hace así, ah, bueno, él podría ser un hacker. ¿Puede un hacker tener una formación, digamos, formal, institucional de alguna universidad? No necesariamente. ¿Por qué? Porque recordemos que en las instituciones, en las universidades, pues son, son teoría, es teoría. Pero si no tiene el conocimiento, por ejemplo, de la teoría, pues no va a poder entender que los códigos de programación y todo eso. Los hackers, entonces, son personas con mucho conocimiento, como todo en las industrias, pues no faltará el vival no faltará que el personaje que quiera tomar esto a beneficio propio y entonces aquí es donde empieza a ver como una especie de separación tenemos que los hackers se distinguen entre ellos por un sombrerito de tipo fedora de color negro de color blanco y de color gris el color negro pues es básicamente el color del crimen no son los malos son los que se meten a las instituciones y todo eso eh, los hackers, digamos, de tipo negro, pues iban a buscar la forma de abrir los códigos, de descubrir patrones de, de vulnerabilidades en los sistemas para poder obtener algún beneficio. Y esto, por ejemplo, es sabidísimo, ¿no? Hay páginas que están vulnerables, por ejemplo, Mercado Libre apenas reportó un grupo de vulnerabilidades donde más de 5 millones de sus usuarios perdieron sus contraseñas y, y tuvieron todo ese tipo de cosas porque tenían una vulnerabilidad. Y para eso, pues, hay que, conocer la, eh, hay que conocer dónde se puede atacar. Esto es muy, eh, digamos, común que digamos, ¡Ay, los hackers, que no sé qué! Hay que tener respeto, sí, porque es mucho conocimiento. No sabemos en dónde nos pueden atacar, no sabemos hacia dónde puede estar enfocado y cuáles son las intenciones. Pero, por ejemplo, yo les puedo decir que ¿cuántas veces le han puesto contraseña a sus dispositivos Wi-Fi que estén, por ejemplo, ya conectados con Alexa? Las impresoras, simplemente una impresora cuando le han puesto una contraseña, esas impresoras que se conectan en red hoy en día, del, del Wi-Fi a la impresora y luego del, y todas las computadoras llegan y se imprimen ahí cuando le han puesto una contraseña a ese Wi-Fi. Los dispositivos Bluetooth, ustedes compran una Smart TV bien chula y resulta que esta de Smart TV se puede controlar a través del, del teléfono celular. ¿Pero qué creen? No le han puesto contraseña. Ustedes le ponen un código ahí de seis dígitos para ligarla una con otra, pero, sin, pero si no lo configuran previamente, puede llegar su vecino Juan Pérez y pum, meterles dispositivos, en el mejor de los casos, pues a lo mejor van a ver ahí que ya está viendo el YouTube anaranjado, ¿no? Pero pues ese es un problema más que nada de configuración. Muchos hackers, muchos hackers aseveran que ante configuraciones de contraseñas configuraciones de, de cómo se llama? de acceso de dos pasos ¿Qué quiere decir esto de dos pasos ustedes llegan a una aplicación cualquiera se registran ponen su contraseña y ya que pusieron su contraseña tienen que poner otra cosa para que les mande un sms en cuanto quieran iniciar sesión o en cuanto quieran cambiar contraseña y muchas muchos hackers aseguran que ante eso es complicadísimo hacer cosas y que hay una cantidad de procesos y que podrían tardar hasta 10 mil años en descubrir cómo salir eso o cómo obtener una contraseña mediante esos procesos. Entonces, en ese caso no se meten, pero los que tienen el conocimiento que a lo mejor nadie ha puesto esa configuración de dos pasos, pues la van a saber y, y saben que ya tienen la vulnerabilidad ahí. Este es otro tipo de hacker, el famoso hacker de sombrero blanco. Los hackers de sombrero blanco pues son personas que igual tienen el conocimiento y pueden como dar asesoría. Y una vez que dan la asesoría pueden decirle a las empresas, oye, aquí detecté una vulnerabilidad, por favor en este momento atiéndela porque si no se te van a colar por ahí. Yo digo que, por ejemplo, eh, desde cierto punto de vista, tanto hacker negro, ha hacker de sombrero negro como hacker de sombrero blanco... Tienen como las mismas habilidades Sin embargo la parte de ser un hacker de sombrero blanco Es como ser más idealista ¿no? Sí, todos somos buenos, vamos a apoyarle a las empresas Y cosas así Y el hacker de sombrero negro Pues es un poco más enfocado a su beneficio propio Yo diría que también Entra ya el gris, ¿no? Porque realmente El gris entra para ver las vulnerabilidades y contacta después de esto a las empresas para decirle, oye, tienes este, esta vulnerabilidad. A lo mejor la pudo haber hasta empeorado, ¿no? <risa> Digamos, no sabemos a veces el nivel de, de maldad que existe en alguna persona o ciertas mañas como para crearse ellos mismos el mercado, por así decirlo, como sí, aquellas los es programadores lo que, que, lo que se lo creaban los virus, ¿no? Exacto. Ajá. Es como envolver una piedra en el volante de la vidriería y romperle la, la ventana al vecino. Te o sea, le rompes la ventana al vecino, pero ahí mismo va el volante de vidriería Ramírez y llame ahora. Y resulta que pues, es el mismo. Entonces sí tienes razón. Viene viene desde ese punto de vista en el que muchas veces ellos detectan y van y ofrecen esto, pero si no le hacen caso, pues ellos mismos atacan. O sea, y es algo muy muy conocido. Y algo importante que, que podemos, como en algún dado caso mencionar, es que un amplio porcentaje, un amplio porcentaje de los hackeos, por lo regular, es gente que estuvo o conoce los flujos y procesos y la seguridad interna, sobre todo de las empresas. En, los hackers, por lo regular, dicen que desde afuera, pues es prácticamente muy difícil que puedan atacar a tener una, un certificado de 1024 bits y todo ese tipo de cosas, entonces ese asunto sí es sumamente respetable porque a final de cuentas si pones que tu contraseña con las reglas básicas, ¿no? más de 8 caracteres, una mayúscula o dos mayúsculas números y signos de puntuación pues es difícil o es sumamente complicado que la combinación de letras por ejemplo de no sé, tu, el nombre de tu mascota, ¿no? ¿Cuándo, cuándo, y aparte, ¿cuándo lo van a deducir? Jamás lo van a poder deducir de una forma, digamos, oficial o de una forma este, sencilla. Tendrán, Tendrán que hacerte que... ingeniería social, ¿no? Exacto, ahí viene la otra parte, la ingeniería social. Ese es algo muy, muy este, importante que también tengamos. Sí, de hecho, yo te voy a contar por ahí una anécdota. Yo trabajaba para una empresa de seguros gringa. Que ya no existe aquí en México, creo que sí están las instalaciones, pero en ese entonces yo no estudiaba al 100% cosas relacionadas con la informática, pero aún así sus redes estaban muy vulnerables. Te puedo decir que yo pude tener la oportunidad incluso de copiarme la base de datos de los todos los clientes de México, ¿eh? Así te lo pongo de, esa, de ese nivel y yo ni A lo mejor ni siquiera Considerado ni un newbie ni un Lamer ni nada de eso ¿no? Pero si sí tenía conocimientos Este Digamos adquiridos por La utilización de los equipos Si quieres así Y pues siempre me gustó el tema de la Computación antes de que La empezara a estudiar eh, Pues me gustaban incluso las películas Esas que de Silicon Valley los piratas de Silicon Valley, donde hablaban de este tipo de temas, ¿no? El otro que era de... Ah, creo que la misma, ¿no? La de Kevin Minnick y el japonés que lo aprendió. es lo mismo, sí. ¿no? Es en la misma historia. Hablan Ajá. de Kevin, que era como el hombre más peligroso, pero en realidad... El pate lo ves y pues era un flaquillo ahí todo... Uy, no sé qué, hasta parecía que el pobre se iba a trozar, pero en realidad era peligroso. Por la cantidad de conocimiento en electrónica que este cuate tenía. O sea, este cuate sabía que él, levantaba una bocina de teléfono y sabía cuáles eran los tonos o los silbidos que tenía que hacer para poder hacer un cargo a un banco y que el banco le depositara dinero. Entonces sí era peligroso lo que, lo que él hacía. Incluso por eso estuvo en la cárcel tanto tiempo. Si, si lo aprendieron, estuvo en la cárcel y durante... Creo que tenía una restricción de 20 años de no tocar una computadora. Una computadora, de Exacto. ese tamaño era su, su conocimiento y entonces pero de dónde sale no o sea ¿qué, qué, cuánto conocimiento tenía bueno pues básicamente para que entendamos que cómo es este nivel de hackeo pues él conocía digamos el, las tripas de los ceros y unos de los equipos digitales entonces ¿Qué quiere decir? Nosotros abrimos, por ejemplo, el celular y no nos vemos una plaquita verde y no, no entendemos qué los cosa es. Los microcircuitos. Ajá. no, los microcircuitos. Bueno, ¿qué es lo que tendría que aprender un hacker que quisiera como por teléfono ahorita empezar con así? Bueno, primero tendría que entender que la electrónica de nivel digital trabaja 5 volts, ceros y unos, transistores, firmware y de ahí ya pasarse al software previo o sea, al son software. puertas no son <ríe> todos los transistores y, y saber cómo funcionan olvídense del lenguaje binario olvídense del lenguaje ensamblador y eso todavía estamos hablando que cuando nosotros por ejemplo prendemos una computadora estamos ahí un cero y un uno ¿no? cero apagada uno encendida en ese momento se empieza, toda la energía eléctrica empieza a fluir a través de la tarjeta madre, va encendiendo que la, que la memoria RAM para que podamos ahí, y estos cuates saben direcciones de memoria RAM, que cosas que ya se ven en lenguaje ensamblador y vemos ahí ceros y unos y caracteres alfanuméricos que no distinguimos, y en ese momento estos cuates dicen, ah, mira, aquí con este programa, si yo le mando en el código, le, le pongo aquí uno de estos datos, tu computadora va a tener un volcado de memoria y en ese momento en el que se vuelca la memoria la computadora no va a saber qué hacer y le mando un comando y ese comando resulta que me va a dar tu dirección IP o tu contraseña y si hay un comando en Windows que tú le metes ahí en el símbolo de sistema en MS2 y te aparece tu contraseña de Wi-Fi entonces sí es una onda de mucho conocimiento pero debe de ser conocimiento sumamente enfocado hay, por ejemplo, yo, yo creo que lo, la parte de los chavos que, que, mal llamados Lammers, es gente que va aprendiendo. Por lo regular atacan mucho o practican mucho en sitios de páginas de internet que fueron creados en el lenguaje PHP, porque PHP es el lenguaje más difundido para uso de creación de páginas web, y por lo tanto el más estudiado. Y todo el mundo va a decir, híjole, es que PHP es el que más bugs tiene. Pues sí, obviamente es el que más bugs tiene porque es el que más gente lo usa, más gente lo investiga, más gente le busca vulnerabilidades y pues es el que más tiene. A diferencia, por ejemplo, de un Ruby on Rays. Ruby on Rays, pues ¿quién, quién usa Ruby on Rays. No? O sea, <risa> es difícil. Yo, yo ni lo he escuchado. <risa> pues, Ruby on Rails, pues no lo crea, no, no tiene como esas vulnerabilidades porque es poca gente la que lo maneja y la gente que lo llegara a manejar va a conocer que hay vulnerabilidades en Ruby on Rails. Por ejemplo, otro lenguaje que también te quedas así de qué, cuál, es el lenguaje Apex de la plataforma CRM de Salesforce. También la gente luego se dice, ¿qué, cuál, cuál, cuál? ¿Por qué? Porque pues, son muchos lenguajes y toda digamos. la especie. Como el 40% de la audiencia o más. Entonces, <ríe> sacan de onda, les vamos a poner un glosario al final para que. Al final, vamos a dejar ahí <ríe> el lenguaje de programación, PHP, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo les diga, ah, pues el lenguaje que no tiene Este vulnerabilidades y no tiene, es tal lenguaje, ¿no? Una combinación medio loca que hacen luego los chavos ahí que están aprendiendo, ¿no? PHP.Python, Java, no sé qué, y mezclan sí. todos los lenguajes. Y pues obviamente, a ver, pónganse a investigarle. Entonces, ese es el meollo del asunto. La especialización. Porque podemos tener todo el conocimiento como disperso. Pero cuando lo enfocamos, podemos entender a dónde podemos atacar. Y de dónde podemos extraer información. Desde luego que el factor humano es la primera barrera a romper. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, a ver, vamos a investigar la página de... No sé, sea, hay una página, la página de la NASA, por ejemplo, ¿no? Y decimos, a ver, la NASA y, pues, ¿qué, ¿cómo podríamos investigar? Número uno, el dominio. El dominio es un dominio, nasa.gov, y vemos que es del gobierno de los Estados Unidos. Y de ahí nos va a ir saliendo información. Ah, ok. Y luego, ¿cómo se divide en todo el conocimiento que tengamos? Pues, sabemos que, por ejemplo, todo lo que estamos viendo se divide en directorios, y los directorios a su vez pueden contener imágenes, archivos de texto, archivos de no sé qué, y otros directorios cuando por ejemplo tienen tantito conocimiento pues observan que en su barra de windows dice c dos puntos diagonal y trae un nombre ¿no? y luego otra vez dice diagonal y trae otro nombre pero qué pasa si por ejemplo entran a la página de la nasa y escriben nasa.gov diagonal dos puntos diagonal, van a ver otros directorios que a lo mejor los cuates que tienen ahí el control de la nasa ni se imaginan que los dejaron vulnerables por eso siempre sí, sí. tenemos que entender todo el entorno, si yo les dijera ahorita por ejemplo que la NASA tiene más de 150 directores vulnerables no me lo creerían, porque ay no, tiene que estar súper segura, no hay un archivo, si quieren aprender tantito esta parte de ver qué es lo que hay en unas páginas, busquen un archivo que se llama robots.txt en la página que quieran investigar y ahí en ese archivo robots.txt les va a salir una palabrita que dice allow it, deny it. Y van a ver que todos los directorios que están en Allowed donde Denied es, tienen acceso. Entonces van a encontrar, por ejemplo, imágenes supuestamente perdidas, pero son como investigaciones que ellos suben y no lo difunden y ahí lo dejan y luego se les olvida, pero ¿de dónde lo sacaste? Pues de la página punto de la NASA, ¿no? Entran a la página de la NASA y pues, no está más que lo que vemos en la primera pantalla y en lo que le vamos dando clic y no salen las imágenes que vimos. ¡Ah! Porque hay que entrar a los archivos que no están listados Entonces cuando el robot de Google pasa Y dice, a ver, tengo estas imágenes La gente ya le dio mil clics a esta Esta es la principal La gente a este no le da clic el, el archivo robots.txt le pone que no está en los listados No lo pongo Y eso es lo que ocurre Pero eso vamos entendiendo que es como conocimiento que vamos adquiriendo Y el hacker el hacker ya sabe todas estas ondas. Por ejemplo, un hacker negro quisiera sacar información de Banco Azteca. ¿Quién es el dueño de Banco Azteca? Que no supiéramos, ¿no, señor Salinas? ¿Qué es lo que haría? Entraría a la página bancoazteca.com bancoazteca.com no sé y entraría y vería que el dominio Banco Azteca fue vendido a una agencia de publicidad y la agencia de publicidad a su vez fue contratada por Ricardo Salinas Pliego entonces esa partecita, ese hilito que vamos como jalando es nada más y nada menos que la ingeniería social, o sea vamos a ir viendo quién es, ah pues Salinas Pliego y cuándo lo compró, no, pues en tal fecha y en ese momento podemos ir como sacando información, pues se habla mucho que las filtraciones, no sé qué muchas veces las filtraciones y todo este tipo de cosas, vienen de hilos que se van devanando así, no estoy diciendo que así sea, puede ser una posibilidad que ocurre no, porque hoy van a, ya nos van a llegar los tomatazos otra vez está afirmando no estoy afirmando estoy diciendo que todo lo que vemos a nivel general puede tener esas posibilidades de ocurrir así que si ustedes por ejemplo dicen ah es que me hackearon mi facebook oh, okay. uh -huh. Facebook uh -huh. tiene uh -huh. varios niveles de seguridad para precisamente para que no los hackeen hoy en día sí. uh -huh. cuántos uh -huh. han activado no hace 20 años Madre mía, sí, hace 20 años. Hotmail tenía una vulnerabilidad enorme. Les estoy hablando que en aquel entonces Hotmail ni siquiera era propiedad de Microsoft. Microsoft y Hotmail todavía no se llevaban bien y Hotmail era independiente a Microsoft. Hotmail tenía una vulnerabilidad en la que por alguna extraña razón ponías tu correo electrónico en el de recupero y contraseña y decías... No, no, no recuerdo mi contraseña. Entrabas al de recupero y contraseña y te decía... Dígame su fecha de nacimiento Y sorpresa, la fecha de nacimiento ya estaba seleccionada ¿Cuál es este? te, te ponía tres este, Preguntas ¿Cuál es el nombre de, de Tu mascota ¿Cuál es el nombre de su primer mascota? Y ya todos esos eh, En esta vulnerabilidad que tenía Hotmail En aquellos años, estamos hablando hace más de 20 años Venían así Entonces entrabas y este, a recuperar Tu contraseña o a ver ¿Cómo le hacías para recuperar la contraseña? Y las respuestas, sorpresa, ya estaban seleccionadas y muy poca gente se llegaba, se llegaba a dar cuenta. Entonces, todo ese tipo de cosillas, pues es, no es otra cosa más que trabajo de investigación, trabajo de estar monitoreando donde hay muchos problemas. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, aprender a ser hackers de algún tipo, no necesitan unirse a uno de estos colectivos, a Millworm Anonymous, a todos ellos, vamos a llegar con ellos pero no lo necesitan hacer, necesitan primero tener el conocimiento a qué quieren enfocar el hackeo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un hackeo en entorno web, no es lo mismo un hackeo en entorno de servicio web, porque en servicio web no necesariamente hay una interfase de usuario. En servicio web vamos a estar viendo archivos JSON, archivos XML, o cosas que difícilmente llegamos como a entender de forma rápida porque no están visibles. Entonces, en un servicio web, uno es el emisor, el otro es el receptor. El uno pide la información, el otro se la envía y acá en el receptor, pues ya hace el proceso y puede ser que nos presente un entorno gráfico. Esto, todos los chavos que sepan ahí de programación, eso saben que eso por lo regular es en las aplicaciones móviles. En las aplicaciones móviles, por ejemplo, tenemos el en Android, el desarrollo 100% con lenguaje Java o el desarrollo con el lenguaje Kotlin. Entonces, en, esa, en esos lenguajes que son los que va a entender el celular, le agregamos los, los eventos, ¿no? El clic el drag, el... para el giroscopio, todo ese tipo de cosas, pero la información no existe en el teléfono. ¿Qué es lo que hacemos? Ah, bueno, ponemos el servicio web al que le vamos a decir, por ejemplo... Ahí te va mi nombre de usuario y mi contraseña. Este servicio va al servicio web. Este es el nombre de usuario y esta es la contraseña. ¡Ah, perfecto! Aquí están sus datos. Y una vez que han llegado al teléfono, el teléfono ya dice, ¡Ah, abres la pantalla número 2! Y en la pantalla número 2, tengo el botón, tengo el, la imagen, tengo esto el otro, y eso es lo que le vas a mostrar. ¿Y en dónde hay vulnerabilidades ahí? A muchos programadores se nos va de la olla, se nos escapa dejar una sesión en el teléfono abierta qué es lo que pasa cuando pasamos de la pantalla 1 a la pantalla 2 queremos regresar a la pantalla 1 o oh, la pantalla 1 sigue abierta porque quedó la sesión pero los datos que vienen del servicio web siguen siendo extraídos entonces tenemos que hacer que cuando la pantalla 2 ya tenemos la información en ese momento en la guardemos y ya no, no hagamos otra vez la solicitud del servicio web. Y esto es muy conocidísimo porque ¿quién extrae estos datos? TikTok y Quay. O sea, ellos saben que tú tienes un ahí portapapeles, tienes algún servicio y están en ese momento monitoreando a ver qué es lo que estás oyendo. Entonces, no quiero entrar en detalles más técnicos porque sí es una cosa que son muchas palabras raras, son muchas convenciones extrañas y a final de cuentas, pues sepan que sí hay como vulnerabilidades y al final de cuentas un paso antes de la programación pues somos los humanos entonces estamos cotorreando que la chela, que una nuez que vamos a comer unas, unas papitas y, híjole se me pasó cerrar la sesión ya queda la vulnerabilidad ahí la capa y, 8 ¿no? la capa 8 que es la famosa de... capa 8 el, del usuario entonces los hackers pues obviamente si tienen el conocimiento de instalarse un dispositivo Android Studio, así, lo más rápido posible. El Android Studio trae una cosa ahí para compilar una aplicación. ¿Qué es decir de compilar? Cuando ya están en el celular y las vemos así bien bonitas, ah, están compiladas y están ya en el celular in, instaladas. Ah, ok. En el Android Studio le ponemos ahí que la decompile y que nos diga cuáles son los permisos que está leyendo, cuáles son los, los dispositivos cámara, giroscopio... GPS, micrófono y todos estos elementos, podemos saber qué aplicación los usa nada más metiéndolos al Android Studio y podemos ver todas esas cosas. Entonces, un hacker, pues obviamente vas a ver todo, todas esas cosas va vas a saberlo extraer no solo de un iPhone, de un... Este, ay, no solo de un Android, perdón, de un iPhone, de un teléfono de los lenguajes de los sistemas operativos anteriores. Como era el de Nokia, Symbian... Eh, Ahí todos que okay, en algún momento para Parasimian, también saben que es basado en el lenguaje Java y BlackBerry. BlackBerry también era basado en el lenguaje de programación Java, entonces no era que fuera como muy vulnerable, sino que las personas que hacían estas eh, aplicaciones para estos teléfonos tenían que tener ciertas restricciones. Entonces... Cuando querías, por ejemplo, crear una aplicación para BlackBerry, necesitabas una certificación de Java, una certificación de no sé qué, una certificación de... Y eran muchas barreras como para poder llegar a hacer una aplicación en BlackBerry. Pero si ya te pasabas la básica, que era como el registro como BlackBerry Developer, ya podías en aquel entonces sacar una cuenta de BlackBerry Developer, bajar tu Eclipse, bajar tu plugin para desarrollar alguna aplicación, y en ese momento podías ya enfocarte y canalizar los conocimientos a eh, exclusivamente buscar vulnerabilidades dentro de las aplicaciones de BlackBerry. Es cosa de saber enfocar el conocimiento. ¿Hay que respetar el asunto de los hackers? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, no, pues es que no me van a... a mí a hackear mi cuenta porque tiene el nombre de mis hijos, mi mascota, la fecha de nacimiento y mi signo de admiración e interrogación favorito y mi contraseña es inhaqueable. Bueno, supongamos que sí, pero ¿qué, ¿qué van a hacer? Le van a poner ahí una cosa que va a estar tratando de descubrir la contraseña y si no le atinan, bloquean la cuenta y ya no la vas a poder usar. Ese es un punto que es importante, ¿no? El fuerza... ¿cuál es? ¿Cómo le la llaman? fuerza, por eso, la por fuerza esta. bruta. <risas> de fuerza bruta, entonces, suponiendo que le atinan, pues ya, ya tienen ahí el, el, la información, ¿no? Bien lo dices. La ingeniería social es sumamente importante porque pues, conoces, por ejemplo, como, como persona el siguiente nivel que no, no es el Hammer sino es el que sigue y escuchas, el ¿no? El newbie escuchas que, que la jefa, ¿no? La patrona ahí donde trabajas tiene su cuenta en Manguasteca y que su contraseña es la de su nieto y sin querer escuchas el nombre el nombre de su nieto, ¿no? Y pones el nombre del nieto y el año en el que nació. ¡Pum vale! Ya descubriste su contraseña. Y no quiere decir que hayas hackeado, simplemente fue cosa de usar la ingeniería social, Entonces, estar viendo, sí. uh -huh, estar viendo dónde y quién era la parte que tenemos ahí. Entonces, como el tus hijos que te quieren robar la contraseña para jugar en tu celular. Anda, los chamacos que quieren saber la contraseña, también luego se fijan. Se ¿no? atrás. Uh -huh. uh -huh. Novia uh -huh. tóxica. Ándale. Sí, también, Hacen un pero... hackeo a, a leve escalas, ¿No? Pero. Ajá. Mal, ¿no? Sí, pues, <risa> ahí y, y, y con un prejuicio, o sea, para la mala, pues, y a sí. final de cuentas, el, el conocimiento, pues, es la, la base de todo. Exacto. Y, y bueno, más allá de esto, amigo, de todo lo técnico que tienen que aprender, si a usted le interesa, o a ustedes, amigos más jóvenes o grandes, sí, no se limiten, si les interesa aprender, este tema del hacking, obviamente, eh, vuelvo a repetir la frase del tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? En este caso, eh, el conocer de todos estos tipos de tecnologías, de software, de programas para desarrollo, todos los que mencionó Néstor, realmente imagínense ustedes un, un esqueleto donde ustedes van a ir poniendo partes funcionales, de un cuerpo que ustedes quieren echar a andar, ¿no? Llámese en la programación web, programación de sistemas operativos. Va a haber a, a, a algunos en tipos de bases conocidas, abiertas o open, que ustedes van a poder modificar y otros que son bajo licenciamiento de alguna empresa en específico. Aquí, por lo menos, bueno, si ustedes quieren ser eh, hackers, deberían considerar el tema del craqueo. También los Crackers es otra rama de los hackers que se dedican más que nada a sacar, eh, pues en específico, algunos exploits, algunos eh, tipos de malware que se internan dentro de sus computadores. Eh, ya ven que ustedes encuentran programas gratis que realmente les dicen este es su Windows desbloqueado y este es su Office, ¿no? Pero... Casi siempre vienen con el malware, ¿no? De una persona que le metió tiempo para de descubrir ese algoritmo o esa serie de contraseñas que genera Microsoft, por lo menos para generar estos, eh, estos códigos en una licencia de un software que tendrías que comprar regularmente, pero que ahora ya se da mucho por lo menos en México, que tú bajes el software de cualquier página, la que te guste, eh, y lo instales en tu computadora, ya está con la serie o, un, o algún activador le llaman, ¿no? El activador famoso, que igual te va a traer malware a tu computadora. ¿Y para qué es un malware? Un malware es un, un programa que va a permanecer dormido en tu computadora, a veces, ¿no? Hasta que el programador lo invoque, ¿no? Este malware puede empezar a generar incluso ataques a instituciones que a, a esta persona que los programó le interese pues hackear, no programar algún ataque de, de dos le llama, no eso de mandar pings infinitos a un equipo que es un ping pues un, una señal de vida, ¿no? estás vivo para mandarte mensajes y el punto remoto te dice sí sí estoy vivo y te responde. Y tú vuelves otra vez, estás, vive para... Y así, imagínense, miles de computadoras haciendo lo mismo. Es como se tiran de manera más artesanal muchos servidores, ¿no? Ya como mencionaba Néstor, el, el ataque casi siempre, en un 90% de, las de los casos es interno, de la gente que sabe el movimiento, tiene conocimiento de la información, del tipo que hay... El tipo de bases de datos incluso que se puede llegar a revender en el mercado el negro, la deep web, en algún competidor, no sé, yo lo veía mucho en los call centers que se robaban los las bases de datos de clientes, las personas eh, para revenderlos y poder utilizar esa data en este tipo de conveniencias para la venta, ¿no? por ejemplo. Estos son muy importantes de conocer. No es necesario, pero sí es importante que conozcan este tipo de, de craqueos que se pueden realizar. Realmente sí es algo muy profundo. Yo nunca le he atinado a, a craquear a un programa. De hecho, me, me considero neófito. Sí los he utilizado y he utilizado programas craqueados, obviamente con mi correspondiente malware de regalo. Y también se vienen los key generators, los exploits, todos esos que te pueden llegar a ordeñar tus datos, incluso hasta de tarjetas de crédito que se guardan ya mucho. En, eh, por ejemplo, en, en Google, nosotros usamos una sesión regularmente de Google y puede llegar a tener eh, una afectación. Ahora creo que ya hay una actualización de que tienes que volver a meter tu contraseña de Windows, por lo menos, para que no te roben las contraseñas guardadas en tu perfil de Google. En tu perfil de Google, si alguien malintencionado se mete, puede robarse todas las contraseñas de tus páginas personales, de donde compras, de tus tarjetas de crédito, del Netflix, del Amazon, de todo lo que se te ocurra que esté guardado en el navegador que utilizas, que casi, me atrevería a decir, en un 80% o 70%, si no es que menos, es este el navegador de chrome que es de google no ahí están esas contraseñas guardadas y desde hace mucho tiempo incluso tú lo puedes ver no compras un nuevo celular nada más firmando tu contraseña aquí de tu sesión de google arrastras todas las demás contraseñas y ya no ni siquiera te necesitas loguear luego en las aplicaciones o en páginas porque es están guardadas ahí tanto en la nube como en tu celular, ya después de que haces una, una restauración de datos. Entonces, sí es sí, bien importante eh, tomar en cuenta esta cuestión. Pues no se diga a conocer de servicios web, de servicios de red, de servicios de seguridad informática, firewalls, el tema de, de del subnetting es importante y también conocer, ¿no? El tema de redes para poder atacar o duplicar eh, una subnet y estar viviendo ahí alojado sin que te capte nadie. Incluso este puedes hacer VPNs, que es una VPN, una red virtual privada. Es una VPN, te permite ingresar a un, a un punto remoto eh, como una corporación, una empresa y trabajar. Ahorita se da mucho y yo creo que ya lo tiene mucho en el imaginario por el tema del... Home office no eh, muchas personas tienen ya su perfil de VPN para conectarse a su empresa y trabajar desde aquí y es otra y por ahí que puede ser una vulnerabilidad muy importante porque pues están en su casa y tienen acceso a lo que quieran ¿no? realmente creo que son pocas las, eh, las las empresas que te ponen ahí algún watchdog o algún tipo de seguridad que esté viendo qué digitas, qué copias, que te bajas a la USB o si te bloquean páginas. Yo creo que es muy pocas las empresas las que realmente lo hacen. Siento que más los bancos son los que tienen esas costumbres por el nivel de sensibilidad que tiene esa data. Yo he trabajado en bancos desde hace 12 años, entonces imagínense si si no he visto incluso los sites. Con las cintas magnéticas ahí almacenadas de años de toda esa información y bueno ahorita está muy en tendencia el, el tema de los activistas ya vieron por ahí a Anonymous que se dio en la luz que dijo que ya había hackeado incluso misiles rusos y temas de la seguridad rusa en algunos momentos ya se supo, se confirmó que al momento de ganar Donald Trump también hubo hackeo incluso de Rusia para ponerlo a él. A esos, eh, como mencionaba al principio, Néstor, eh, les dicen eh, sombreros rojos o pueden ser hacktivistas, porque pues realmente también si tienen el control de una bomba nuclear pues, se vuelve un mar de sangre eso, ¿no? O, o que pongan a un político en específico que quieran pues también están interfiriendo directamente a lo mejor en los asuntos internos de un país. Por ejemplo, estos cuates de, de Ucrania seguramente tienen por ahí apoyo informático también en el momento del día de hoy con la inteligencia que tienen que saber para eh, determinar dónde vienen los ataques o cuál es el siguiente paso que piensa dar Vladimir. En fin, hay muchos grandes iconos dentro de la industria del hackeo a, a todos se les consideraba hackers pero con todas las categorías que ya existen hoy creo que ya este, por ejemplo el, tal, el, el famoso Capitán Crunch ya sería uno de los que le llaman ahora los, los freakers que son los que se dedican a vulnerar telefonía IP, telefonía digital, analógica todos esos porque existe también el hackeo de telefonía bueno yo soy especialista en, en voz IP entonces, este, por ahí nos dieron algunos tips al respecto de incluso sacar un código en específico, meterlos en teléfonos públicos cuando existían, con el puro código, llamabas eh, los recursos de la empresa y luego marcabas tu número. Igual podías hacer llamadas de larga distancia, que antes eran muy caras, ahora ya son como cualquier otra llamada. Pero antes, por ejemplo, era el costo generado por una llamada de larga distancia era bastante alto y, y generaba mucha facturación incluso para, para las empresas ¿no? en, en su pago mensual, porque también ellos pagan, aunque lo duden. El PBX, su conmutador, es para no contratar ese, esos cientos de líneas al interior. El conmutador es para tener su propia central telefónica dentro de una empresa. Pero si quieren salir al mundo y hacer llamadas, tienen que contratar un carrier, se le llama el Carrier, te, te entrega un E1, un T1 en caso de Europa, eh, perdón casi ya no están los T1, ya son muy viejos, los E1 son los que ya están este, entregándote incluso ya eh, telefonía SIP, que es la telefonía SIP, pues un tipo de encapsulación distinta a la H323 que era un, un servicio digamos digital, eh, o IP mejor dicho, la digital es más atrás eh y la primerita pues fue la analógica, ¿no? Entonces, la analógica al mundo SIP que ya está ahorita, eh, pues hay un, una barrera totalmente distinta. Incluso los faxes a veces tienen problemas para comunicarse con equipos SIP por la misma <risa> eh, cuestión tecnológica. Y bueno, entonces, aquí les van los pasos. Bueno, no los pasos, es... Eh, un disclaimer aquí es solamente educativo, usen esta información con bastante responsabilidad eh, desde mi punto de vista, ahorita dirá Néstor el suyo eh, lo que tienes que saber para ser un hacker a nivel, eh, no sé si experto es por lo menos saber uno de programación saber inglés saber craqueo saber es, incluso programación en algún lenguaje el que quieras ¿no? algún tipo de lenguaje específico para hacer aplicaciones eh, para los servicios web como los man, los que maneja y es experto aquí néstor en redes en subnetting necesitas también incluso el, el tema del firewall seguridad informática Conocer listas de puertos, vulnerabilidades, publicaciones, gacetas. Necesitas también a lo mejor eh, manejar el tema de, de la telefonía, si quieres. La inteligencia social, la ingeniería social, mejor dicho, es muy importante y ya se documentó ahí en esas películas que les mencionamos. Que estos cuates incluso llamaban a centrales telefónicas, o a empresas y se hacían pasar por funcionarios y les bajaban información a la gente. O sea, también es algo de, de imaginación y creatividad para poder llegar a tu fin, a, a lo que necesitas. Eh, y bueno, más que nada una causa también. Muchos lo hacen por diversión, muchos lo hacen por practicar. Yo me llegué a encontrar routers de Telmex, nada más con hacer un trazado en MS2 sencillo de un trace road, un tracer eh, encontrar los, eh, las puertas de enlace, meterme, ver configuración de los routers. Y pues, realmente, en ese entonces, eh, con Telmex, bueno, todavía sigue contratando, ¿no? Mucha gente de, eh, de escuelas técnicas, de, por ejemplo, de la tecnológica en el Zagualcoyot donde soy eh, orgullosamente egresado. Muchos terminaban en Telmix, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacían algunos, no? Ponían las contraseñas de Foul y usuarios de Foul que pues, usábamos en los laboratorios de la escuela. Entonces, cuando te metías a uno de esos eh, routers, por ejemplo, pues luego nada más de pura payasada yo le daba los, los comandos y los passwords y usuarios y entraba ¿no? y estaba dentro de un router en producción que no sabes ni cuántos servicios tenía colgados a lo mejor de toda la colonia entonces a ese nivel llegamos eh, a lo mejor en seguridad en esos tiempos te estoy hablando 2010 2006 que pues realmente era muy fácil hoy en día afortunadamente para las empresas pues ya han ido avanzando en los temas de seguridad y gente especializada realmente de, que puede pues ponerle más, más freno a este tipo de interacciones de gente que quiere hackear eh, el hackeo pues obviamente siempre tiene un fin ya sea divertirse o robar información porque la información aunque ustedes no lo crean es lo más val el más valioso activo de las empresas porque están sus clientes, sus números eh, reales de lo que ganan, bases de datos de teléfonos, pues, eh, para cobrar o para vender, lo que tú quieras y mandes, o incluso, pues, muchos, por ejemplo, los artistas son muy afectados con el tema de robarle sus videos, sus fotos íntimas, sus fotos indecorosas, videos íntimos, qué sé yo. Hay, hay muchas eh, cuestiones que se pueden hacer dentro del mundo del hacking por eso les decimos que es algo delicado, ya es muy castigado por lo menos en países como Estados Unidos, a veces hasta los ponen a trabajar con ellos ¿no? pero hay otros que pues, incluso estuvieron a punto de, de empezar guerras atómicas como por ejemplo el, el tal Gary McKinnick que hackeó incluso la NASA, Norcorea, hizo un desmadre Incluso no lo han podido extraditar a Estados Unidos porque sí tendría eh, que pagar. Creo que expiró incluso su, su orden de aprehensión. No sé si eso expire, pero por ejemplo, él eh, también estuvo involucrado con el Wikileaks, los Panama Papers en, o con estos grupos como Lul Security y Anonymous. ¿no? Eh, de eso va el tema, amigos. No sé cuál sea tu estructura convencional para ser un hacker, Néstor, que tengas en radar. Que le puedes dar aquí a los amigos Pues sí, básicamente Todo lo que has dicho Y uno, el, el objetivo Es súper, súper primordial ¿no? O sea, no puedes nada más Agarrar y, ay voy a hackear el Facebook De mi novia, o el Facebook De el novio, de no sé quién No, no se puede, o sea Es sumamente complejo y la verdad es muy pues cerca de lo imposible, ¿no? Habrá quien sí tenga ahí el modo y si se lo sabe, pues adelante pasen unos de saber cómo está esa onda, ¿no? Facebook hace, ¿qué será? Como cinco o seis años todavía tenía una vulnerabilidad en la que te metías al código fuente de un amigo que supuestamente no era tu amigo o una persona que no era tu amigo y querías ver ahí como que te estaba viendo, tomabas su ID de usuario, lo pegabas en tu ID de usuario, en la URL, y Facebook se libra el avión y te daba los datos, te daba todo lo que tenía en un formato de archivo JSON, y era peligroso porque dejaba vulnerable todo, y nada más tenías que, ident que identificar, ah, mira, su email es tal, su número de teléfono es tal, información que supuestamente Facebook ya había puesto como un candadito para que solo el usuario lo viera, estaba vulnerable. Entonces... Por ejemplo, ¿quieren aprender a ser hackers web? Ok, lo primero que tienen que hacer es identificar en qué están hechas las interfaces de usuario web, ¿no? O sea, entramos a una página, por ejemplo, las del gobierno, ¿en qué están hechas las del gobierno? El 90% de las páginas del gobierno están hechas o están montadas sobre Nginx o sobre servidor Apache. Es rara la que esté sobre un servidor Java, por ejemplo, la del SAT, si sí está sobre servidor, un servidor es Java. Y prácticamente para, ya para hacer una declaración de impuestos o generar una factura en la página del SAT, tienes que ser hacker. O sea, está bien pinche difícil de usar. Entonces, el conocimiento que tengas que tener para ese tipo de cosas que quieras, por, por ejemplo atacar, pues primero, número uno, saberlo identificar. Hasta hace, ¿qué será? Oh, 20 años. Sí, 20 años la página del DF, las páginas del Distrito Federal estaban montadas sobre software libre, 100% Linux en distribución creo que era este, Red Hat, uh, les estoy hablando de hace una cantidad de tiempo ridícula para tiempos de programación, es una cantidad enorme y estaban montados sobre la infraestructura de servidores PHP y lo manejaba una cosa que se llamaba Dirección General de Nuevas Tecnologías. entonces Todas sus bases de datos eran MySQL Toda su lenguaje de programación era PHP Y uno que otro se aventaba a hacer cosillas ahí como en Java Para darle como cierta distinción Pero a final de cuentas, página... Incluso todavía, la página del metro, de la Ciudad de México La página de... Las de las páginas de las delegaciones Deben de estar montadas sobre esa misma infraestructura Por ahí si quieren aprender esa parte de A ver en qué está hecha la página Ah, primero, aprendan eso Dos, aprendan de dónde sacar vulnerabilidades. Las vulnerabilidades, si yo, los, si yo les digo, ya son expertos en programación y traen sus certificaciones de programación, que bueno, a ver, ahora busquen una vulnerabilidad. No es tan sencillo encontrar una vulnerabilidad. Hace unos años había una página que se llamaba metaexploit metaexploit nos daba la lista de vulnerabilidades de todos los elementos que quisiéramos. WordPress, Yomla... Eh, Drupal, todo ese tipo de cosas Menciono estos tres porque es el grueso Del mercado, no porque sean los únicos Pero hay NetBeans No, este, JavaBeans Que son los webs, este, todas las cosas Que se hacen para web con Java Van ahí y también tienen sus vulnerabilidades Hay que buscar en MetaExploit o pongan el lenguaje De programación y pongan la palabra Vulnerable en inglés Vulnerabilidad y van a obtener un montón de cosas que son vulnerables en determinado lenguaje de programación. Les repito, PHP es el que más tiene, PHP es el más inseguro, no necesariamente. PHP es el más investigado, PHP es el más buscado porque es el que más éxito comercial ha tenido respecto a todos los demás, ¿no? Después sigue Python. Python, Django, el framework de Django, pues también es un poquito más complicado meterle mano. La gente especialista en Django, en, especialista en Python para web, so, son pocas las personas y pues sí le ponen como mucho énfasis a estarle buscando vulnerabilidades y estar buscando los parches. Entonces, ya que identificaron en qué están hechas las páginas, en qué están hechas la, las interfaces web, pásense un pasito abajo. Identifiquen, aprendan a identificar en qué servidor está. ¿Por qué? Porque si usted le ponen ahí este, la página.com, eso es el nombre del dominio. Y si abajo le ponen este, un juiz para saber eh, quién la compró y todo eso, van a saber en quién es su proveedor del nombre de dominio. Pero si le ponen un tracer road van a saber en qué dirección IP se encuentra ese servidor. Y ya una vez que sepan la dirección IP, pues van a poder sacar mucha más información. Por ejemplo, el 90% de las páginas comerciales, eh, ...están montadas en vecindarios de páginas. ¿Qué quiere decir esto? Un solo servidor puede alojar hasta 500 páginas web... ...y todos están como vecinos, ¿no? Se sorprenderían, por ejemplo, si tienen una empresa y... ...ah, quiero mi página de mi empresa, no sé qué... ...pues a lo mejor están alojados junto con alguna página comercial de Coca-Cola... ...alguna página por, eh, comercial de otras... ...que no necesariamente es la página principal... ...pero ahí van a llegar datos... Ahí van a ver las famosas landing page que existen hoy en día y van a poder más o menos entender. Y cuando logren encontrar como vulnerabilidades, si ustedes llegan y le dicen, oye, mira, experto en informática de tal empresa, de encontrar estas vulnerabilidades, pues muchas veces les van a decir, ah, sí, gracias, y no les van a hacer caso. Pues tengan un poquito de ética y difundan que esa página tiene una vulnerabilidad y que no quede en sus manos que a lo mejor una persona perdió su nómina, ¿no? Digo... No les estoy pidiendo que sean un hacker blanco pasi este pues sí, como pasivo, esperando a que los ataquen y poder defender a los otros, no. O sea, tengan si tienen el conocimiento y ya encontraron la vulnerabilidad, entonces avisen, mira, hay una vulnerabilidad aquí, hay una vulnerabilidad acá. Y más o menos ya van como agarrando su colorcito de hacker, ¿no? No, pues es que no me gusta destruir, ah, no, pues soy blanco, ¿no? Me gusta saber que la información está ahí, pero decirles y si no me dicen, no. Ah, estos son, son grises. A mí me gusta llegar y destruir hacker negro. ¿no? Entonces, um, por ejemplo, puedo decirles que busquen páginas, por ejemplo, de tarea para los que están iniciando en esta onda de los hackers. Que identifiquen páginas en el CMS Yomla. Y con el CMS Yomla, búsquense las vulnerabilidades y de ahí, pum, vale. En, van a poder encontrar cosas muy divertidas con las vulnerabilidades de Yomla hace 5 o 7 años todavía, Yomla tenía una cosa ahí que le ponías un signo de admiración en la página, en la url le ponías cosas raras y user igual a signo de admiración menos no sé qué y cosas raras y pum vale, se hacía bolas Yomla, no sabía qué hacer y te daba la interfase del administrador para que ya pudieras tú borrar información y todo eso Pobres ingleses en algún momento les llegó a tocar el ataque de un hacker mexicano que se llamaba el Charro Negro, que los atacaba a sus páginas en masa. O sea, se buscaban las vulnerabilidades y el Charro Negro ponía así, su, les borraba su página y ponía una foto ahí de la sombra de un Charro Negro. Entonces era muy divertido que de repente pues, 10, 20 páginas estaban completamente borradas con la foto de un Charro Negro. Y eran páginas eh, conocidonas, así de... Que apenas iban como la parte del comercio electrónico y ese tipo de cosas y, y, y en inglaterra pues fue una cosa ahí que, que estaba pasando no y, y nada más era cosa de que habían hecho su página en yomla y sorpresa pues yomla era muy vulnerable siguiente eh, escala de vulnerabilidad wordpress WordPress, identifiquen las páginas hechas en WordPress. A mí me pasó que en xhtweb.com.mx tenía yo un WordPress bien bonito de casi 10 años y no me había fijado y tenía una vulnerabilidad de archivos, entonces eh, este estaba feo porque desde la página de xhtweb.com.mx se hacía phishing, que no sepan qué es phishing, pues es como pescar incautos, que compraban cosas en una página y en la página falsa les cobraban. Y cuando buscaban ahí, pues eran, se iban sobre la página de XHT web, ¿no? Porque estaba ahí, de ahí salió, pues no, no es cierto. Yo no me había dado cuenta que desde la página de XHT web estaban haciendo phishing, estaban haciendo minado de, de criptomonedas, estaban mandando spam. Todos esos correos que les llegan de Viagra y todo eso... Salen desde una página web, desde un servidor, y, y estaban saliendo desde la página de xhtweb.com.mx, pero no porque yo, yo ni cuenta me había dado, ¿no? Para mí estaba bien precioso mi página, mi WordPress y todo eso, porque dije, no, se ve bien bonito, los plugins y que el carrusel de imágenes y todo eso, y ahí estaban las vulnerabilidades, y durante un, casi un año estuvo tirada la página, porque, sorpresa, como les digo, tener el conocimiento de todo el entorno, no solamente de lo que vemos. A mí se me ocurrió bien heroicamente, ah, pues vuelvo a instalar el WordPress, elimino los archivos superficiales, lo vuelvo a instalar, y no se me ocurrió buscar dentro de los archivos, de, dentro de los um, registros tipo blob de la base de datos, y cada que se hacía un llamado a la página de XHT Web, la base de datos desplegaba una información, y esa cosa le decía al malware o al villano que me había capturado que en ese momento la página ya estaba disponible entonces cuando estaba disponible se conectaba a otra página se traían los archivos intrusos los inyectaba en xhtw.com.mx y otra vez no solamente los inyectaba en xhtw.com.mx sino los bajaba al servidor y a las páginas vecinas también les ponía estos archivos eh, maliciosos